Eh, con los macros el principal objetivo que se busca es jugar con el entorno hormonal del cuerpo porque al final la pérdida de grasa además de una ecuación calórica tiene que ver mucho con el entorno hormonal vale entonces eh, con qué hormonas predominamos con en la alimentación pues bueno con las propias catecolaminas con la hormona de crecimiento con el glucagón y con la insulina sobre todo por eso Cambiando el tipo de macro, eh, por decirlo de una forma básica o sencilla, vamos a jugar con los diferentes picos de insulina que produce nuestro cuerpo naturalmente. ¿vale? Eh, y dependiendo del metabolismo, pues un metabolismo rápido, un ectomorfo, pues da igual que tenga el 50% de los carbohidratos del total calórico, porque grandes picos de insulina prácticamente pues, va a seguir perdiendo grasa. ¿Vale? pero dependiendo del biotipo, endomorfo, estomorfo, mesomorfo, pues hay que variar los macros y toda esa mezcla de macro entre proteínas, carbohidratos y grasas pues va a predominar que haya menos insulina o más insulina en el, en el, en el metabolismo. ¿no? Bien, eh, por lo tanto, el ejemplo de este atleta de 80 kilos de peso magro y metabolismo medio, utilizaremos el 40% de los carbohidratos, el 30% de la proteína y el 30% de la grasa. Y el reparto de macronutrientes pues será de 2.800 calorías, eh, que eh, dando el 40% de los carbohidratos nos da 280 gramos de carbohidratos neto. neto. El 30% de las calorías de las proteínas nos da 210 gramos netas. ...y el 30% de las grasas, 93 gramos... ...esto podemos redondearlo, ¿vale? ...280, 295, ¿vale? Tampoco hace se falta ser exacto... ...porque incluso cuando cojamos el valor nutricional de una tabla de internet... ...o cojamos el valor medio de un alimento, es un valor medio... ...o sea, cuando vamos a, al supermercado y vamos a Mercadona y vemos el pollo... vemos todas las bandejas que tienen 21,3 de proteína por 100 gramos... ...si analizaríamos cada pechuga traería un valor de proteína diferente...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 Por lo tanto es un seguro de vida no ahora que somos jóvenes no eh, pero es bueno saberlo a largo plazo como una medida longeva no utilizar carbohidratos almidonados que nos puedan generar un pico de insulina moderadamente alto en la última comida vale vegetales fibrosos que depende de la cantidad por pues al final nos va a llevar entre 15 20 incluso 30 gramos vale de, de, de carbohidratos fibrosos. si el ejemplo es un atleta que entrena a última hora del día, que para mí es el 1% de mi práctica mundial, normalmente poca gente entrena en, en la noche, eh, porque cuando el atleta, el atleta entrena en la tarde, vale, eh, como mínimo, yo intento que haya eh, una comida o un batido muy unido al post-entreno, y al menos la última comida que sea siempre proteínas grasas y vegetales fibrosos ahora si es el caso que ya te digo que en el caso práctico eh, durante toda mi carrera es un porcentaje muy muy bajo esa persona que entrena a las 9 o a las 10 de la noche pues entonces ahí pues eh, habría que meter carbohidratos y pasar eh, la mayoría de las grasas y los hidratos más bajos en la mañana vale otra estrategia eh, otro punto importante, el por qué no meter carbohidratos en la cena, es para que eh, en el caso de que la mayoría hacemos eh, cardio o ejercicio cardiovascular por la mañana, sea mucho más productivo. Es decir, se, que si anteriormente a dormir ya no damos carbohidratos directamente y tenemos eh, la capacidad de, en ese tiempo, que haya una depletación mayor hepática por la mañana, el cardio que hagamos en ayuna será más productivo, es decir, oxidaremos más grasa que si esa comida en es la cena, metemos carbohidratos. ¿Vale? Bien, las proteínas se repartirán en partes iguales. Las grasas, como decía, se repartirán el 50% del total, ¿eh? en, la, en la primera comida, el... el el, y última comida, por ejemplo, eh, me gusta poner el ejemplo porque es la forma más sencilla, 100 gramos de grasa, 50 gramos, 25 en la primera comida y 25 en la última, no importa que en la última haya 35 en la primera 15 o 20, ¿vale? no hay que ser, no ser exacto ¿no? no tenéis que quitar una perla de omega 3 porque Raúl dijo, vale el resto en las comidas, comidas repartidos las comidas, que normalmente ese 50% restante no tenéis que añadir grasa, ya es la grasa que contienen los alimentos. Igualmente, ¿por qué en la primera comida y en la última comida? Porque son en los dos primeros momentos del día que tenemos un beneficio no añadir, eh, en el caso de la cena, carbohidratos almidonados, por lo que acabamos de comentar. Segundo, porque en el desayuno, al igual que en la cena, es un momento en el que, la grasa eh, no nos va a engordar no se va a transformar en tejido disposo, es muy difícil después del, del nivel calórico negativo y segundo eh, es otro momento ideal para la reparación del cuerpo ¿Mm? no sé si recordáis claro que sí que recordáis tonta mi pregunta el boom del aceite de coco vale venga de buenas a primeras se nos inundó del aceite de coco bueno el aceite de coco no la grasa saturada de un único estudio mundialmente que hubo, que se vio que eh, utilizando grasa saturada eh, la demonizada por, el, por la OMS en las primeras horas de por la mañana esa grasa no causaba perjuicio, sino beneficio, porque reparaba reparaba el tejido celular dañado, en nuestro caso fundamental, ¿vale? Pero no en otro momento del día ¿vale? Eh, aquí podéis llegar a la conclusión de que no es ideal añadir una grasa saturada como el aceite de coco durante todo el día sino solo por la mañana ¿Mm? fue un estudio con evidencia que se llevó a la conclusión de que la grasa saturada reparaba ¿vale? no, no aumentaba el colesterol malo ni, ni causaba ningún perjuicio ¿vale? pues de ahí jugando con mmm, más, más cantidad de grasa eh, nos ayuda también la reparación ¿vale? por lo tanto mi consejo es que en la primera y la última comida, podéis eh, podéis utilizar mayor porcentaje, mayor cantidad de grasa, eh, sin miedo a que haya una acumulación en el tejido adiposo y aparte os va a ayudar en la, en la reparación. Eh, yo algunos consejos que doy, y en esto el pionero fue John Meadows, y es que eh, yo desde hace 20 años pues eh, siempre... Por las razones que he dado, quito los carbohidratos en la, en la última comida. A John Mido le gustaba quitarla en la primera. Porque es un, buen, es un buen momento para aumentar la flexibilidad de la insulina y aprovechar el pico alto de hormonas de crecimiento. ¿Vale? Entonces, fijaos, ¿no? Eh, son estrategias. ¿Vale? Ya no solo en el ámbito competitivo o en el objetivo de perder grasa corporal, pero sino también en la salud. ¿Mm? yo lo sigo haciendo, yo traigo ahí mi desayuno y traigo eh, claras, dos huevos, un poco de vegetales, aceite de oliva, que en total son 20 o 25 gramos, y, de, y me como tres o cuatro tortitas de arroz, que es un paquetito de mercadona, que son 25 gramos de carbohidratos, ¿vale? Sí, no lo suficiente para crear un pico de insulina, si meto más carbohidratos, lo meto después, ¿Mm? pero en la primera y en la última... Poco carbohidrato. Pero si estamos para una precompetición, mucho mejor. Porque si nos levantamos por la mañana y hacemos un poquito de cardio, en el que aumentamos la adrenalina, la insulina es baja, eh, muy importante para mantener la oxidación de grasa, para mantener la lipólisis. Eh, si eh, ahí generamos un pico de insulina alto, la oxidación se para. Por lo tanto, si terminamos el cardio, y hacemos una comida de proteínas y grasas y muy poquito de carbohidratos, por el propio efecto EPOC que nos ha producido el cardio, vamos a seguir con una mayor oxidación de la grasa, ¿vale? Entonces, quería poneros los puntos eh, por el cual eh, recomiendo hacerlo, hacerlo así, ¿vale?